trata de la felicidad y el silencio, una paradoja para la, el bienestar. Porque cuando estamos pensando en la felicidad, pues no lo asociamos en general con el silencio, verdad sino con otras cosas, movimiento y sonido y risa, y etcétera. Pero resulta que eh, la felicidad es una, una cualidad del alma, es, es un asunto interior, no necesariamente tiene que ver con lo que estamos pensando, ¿verdad? Que, no sé, con viajes o bailes o lo que sea que se nos ocurra sino que es una cualidad nuestra, es de la misma categoría que la paz. Entonces no eh, pareciera, ¿verdad?, una contradicción, el silencio y la felicidad, ¿cómo es eso?, qué raro, pero eh, por un lado el silencio nos lleva a un estado de paz, y si no hay paz, no hay felicidad. Primero es la paz y después la felicidad. Y, es, este, y claro, seguimos pensando que la felicidad es tener y lograr un montón de cosas y no sé qué, pero no es así. Entonces, eh, confundimos como una cosa que es eh, netamente espiritual, con todo lo que sea físico y material, etcétera, etcétera. ¿verdad? Hemos llegado con nuestro propio estado de conciencia a creer que la felicidad es todo lo material, y los logros, y no sé qué, y la moda, etcétera. Entonces, eh, primero... El poder del silencio es algo muy especial porque hacer, digamos, eh, dedicar momentos de silencio, entonces, eh, eh, con el silencio nosotros, digamos, recar nos recargamos, ¿verdad? En este caso particular, lo que a lo que nos referimos como silencio, es a una relación con el Ser Supremo. Esa relación lo que hace es que nos, digamos, es una relación de amor y verdad y misericordia, etcétera, que nos recarga. ¿verdad? Es una recarga que recibimos por medio del silencio. <clears throat> esa recarga permite que nosotros tengamos, digamos, podamos fluir ¿verdad? y relacionarnos con los demás y con las cosas en una forma más adecuada, porque cuando no hay esa recarga, nosotros estamos como debilitados, digamos, es decir, una batería cargada, hace que el aparato, o la máquina, o la maquinaria funcione suavemente. Pero si se vuelve lenta, porque se va desgastando, entonces hay problemas. Es lo mismo con nosotros. No hay carga, no hay esa carga que viene del Ser Supremo, que es una carga, digamos, divina, espiritual, que nos da bienestar entonces entramos en una, en una situación contraria. ¿verdad? No estamos pacíficos, no estamos fluyendo con los demás, no estamos relacionándonos bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo que se llama el poder del silencio. Recibir eso del Padre Supremo, para estar llenos, y además poder dedicar esos momentos durante el día a hacer, hacer silencio, ¿verdad? Como, como hicimos un programa recién en septiembre que se llamó Pausa de Paz, poder hacer eso en, este, en, es, en la situación del mundo actual, ¿verdad?, con tanta tecnología, tantas maravillas, tanto y tantos chismes, etcétera, ¿verdad? Como poder decir, no, voy a dejar el teléfono ahí, lejos, en silencio, por ejemplo, mientras desayuno, mientras almuerzo, mientras ceno, poder hacer eso, digamos una vez, digamos que para empezar, porque hay una dependencia muy general, por más que uno diga, no, yo no, así, todos, entonces, claro, en grados, ¿verdad?, somos numéricos, hay uno que seguro es el más dependiente de todos en el país, otro que es número dos, otro número tres, ¿verdad?, porque así. exacto, sí, entonces, pero hay una dependencia. Entonces, que yo pueda decir, no, hoy voy a desayunar en silencio. Lo voy a dejar allá, donde ni lo vea el teléfono. Y lograrlo, y desayunar bien, ¿cómo se sentirá uno después de eso? ¿Qué más? De tranquilo. ¿Eh? Contento. el silencio genera eso porque ese silencio también es una relación conmigo, digamos en el caso de estar comiendo no necesariamente, verdad es bueno hacer pausas de paz aparte pero poder uno lograr dejar el teléfono ahí o comer sin ver noticias porque resulta que yo en las pausas de silencio que hago, me doy cuenta de que la relación conmigo se me había olvidado. O sea, a mí se me olvidó que yo existía, ¿verdad? Estoy conectada con todos, todas y todo, menos conmigo. Entonces se me olvidó que yo era un ser especial, se me olvidó que yo tenía cualidades espirituales, innatas, bueno, todos tenemos. Se me olvidó que tengo talentos, se me olvidó mi propia belleza, belleza, muchísima, interior. Entonces, el silencio me lleva a eso, a ver quién soy, cómo soy, ¿verdad? ¿Cuál, ¿cuál es mi potencial ilimitado? Entonces, esos pequeños esfuerzos eh, me dan felicidad, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, no vuelvo a almorzar con el teléfono en la mano. Es que además, ¿verdad? Yo insisto en eso porque eh, es tan común... Es tan, tan común, ¿verdad? Que la gente está ahí con el teléfono a la par, que además está lleno de todo, ¿verdad? Por fuera, porque de todo tiene. <risa> y estoy comiendo. Entonces, bueno, además también eso es parte de la exageración, para a ver si acaso. Entonces, lograr eso, las tres comidas, si lo logro una, es una... ¿cómo se llama? un, un, una un éxito que, que he tenido, un logro, exactamente y si lo hago dos veces son dos logros en un día y si, ¿verdad? entonces con cosas así muy fáciles más o menos fáciles <risa> depende entonces <risa> yo voy logrando cosas que me dan felicidad, porque para mí, yo pienso que domar esto fue muy... ¿verdad? O sea, no fue una cosa así como pasarse el peine, ¿verdad? Sino que es una cosa consciente, consciente totalmente. No, no va a ser automático, sino hasta después de mucho tiempo de práctica, de la meditación. Pero al inicio no, es un acto consciente. Yo... Me obligo. Ahora lo disfruto, porque ya no es una cosa, digamos, pero... Eh, como levantarse temprano para meditar. Temprano, temprano, estoy hablando de temprano. Sí, ¿verdad? En la madrugada. Al inicio no es una cosa, ¿verdad? Como así, tan automática, que yo me levanto y ya estoy, ¿verdad? Entonces... Cada vez que lo lograba, era un logro para mí. No, no tenía que decirle, era conmigo la cosa, ¿verdad? Entonces, todavía hoy, lograrlo me hace feliz. ¿Verdad? Entonces, es, es importante. Eh, un día estos hablábamos sobre eso, ¿verdad? Que, que hablábamos del, no sé por qué, del despertador que en una clase oímos que el amor de Dios lo despierta a uno para que uno se siente a meditar y, y entonces yo les decía, sí, yo creo que sí porque yo me despierto siempre, así tengo un rango de hora que es muy parecido, verdad que puede variar cinco minutos, pero no con despertador porque el despertador siempre me producía un sobresalto y quedaba así como ¿verdad? entonces eso no, no me gusta porque es, es algo muy sorpresivo. Entonces yo misma me entrené a no tener que usar el despertador y me despierto sola. Para mí eso es un motivo de alegría, aunque usted no lo cree. Porque, no, porque de verdad yo cuando me despierto, yo tengo un despertador chiquitillo así, debajo de la almohada. Entonces, yo hago así, lo saco y lo veo, y, y siempre me, me sonrío porque estoy a tiempo. Eso me hace feliz. ¿Verdad? Eso es de yo conmigo. No hay, no hay, bueno, yo se lo estoy contando a ustedes porque yo sé que no le van a ir a decir a nadie. Pero, no, pues para hacer ejemplos, ¿verdad? Nada más. Pero esos logros dan felicidad definitivamente. Porque uno se sienta a meditar en la mañana no solo está teniendo una relación con uno mismo, sino con el ser supremo, está recibiendo, recibiendo, recibiendo una energía especial, una recarga para la batería. ¿Verdad? Entonces, después cómo se siente uno en la mañana, en el trabajo, en el camino al trabajo, en todo lo que está haciendo, es, es una sensación muy diferente, porque, porque tengo una recarga, entonces una recarga significa muchas cosas, significa que yo llego al trabajo con entusiasmo, tal vez el jefe no era lo que yo le había pedido al niño, por ejemplo, ¿verdad? pero no me siento mal, estoy bien, estoy bien con esa persona, con el otro que está a la par, con, estoy bien con mi trabajo, este, a lo mejor, y que es lo más normal, yo no quería trabajar en eso, porque yo lo que quería estudiar era otra cosa, pero bueno, eh, tal vez no fui tan valiente a la hora de elegir, y elegí lo que era más fácil para mí, pero aún con todas las cosas que pueda haber, yo hago mi trabajo con cariño, porque, ¿por qué? ¿Por qué será? Digamos, vengo de meditar, ¿verdad? Ya tuve un logro, vengo en un estado, ¿verdad? De, de, bienestar de bienestar, porque estoy muy bien, tuve una relación con Dios, estoy contenta, llego al trabajo contenta, pero además mi trabajo. ¿Qué, ¿qué es en relación conmigo? pero aparte de eso es lo que me representa en ese ámbito es mi creación lo que yo tenga que hacer es mi creación si es mi creación y yo soy el ser que soy y me reconozco así ¿cómo lo hago? con cariño, con cuidado con limpieza, con precisión con amor porque es mi trabajo es lo que yo, este ser hace sea lo que sea lo que sea, cualquier tipo de trabajo estaba, eh, hace poco se fue una persona, el hijo de una persona muy cercana a Estados Unidos a vivir bueno, ya todos, ya los vi ya todos pensaron, seguro que se va a quedarlo, ahorita lo devuelven. Pues no, porque tiene. <ríe> tiene ¿Cómo se llama? Ciudadanía americana, porque el papá es gringo. Entonces, <ríe> ese se quedó. Se, bueno, consiguió trabajo casi llegando nomás. Pero un trabajito de esos, ¿verdad? Eh, eh, limpiando en un restaurante y recogiendo, todo eso. Bueno, cuando me dijeron, consiguió trabajo, tenía como 15 días de haberse ido. Yo dije, ay, qué maravilla, Dios mío, pero qué es esa bendición, cómo en 15 días. La otra persona, la mamá, dice, no, yo no creo que esté mejor un trabajo así. este, Y ahí, bueno, porque es, viven en Los Ángeles, y, y esa zona peligrosa y no sé qué. Y le digo, pues sí, está mejor. Número uno, no terminó de estudiar. ¿Qué quería? ¿Verdad? Cada uno siembra su propio destino, ¿verdad? Entonces, no terminó de estudiar, no tenía trabajo aquí, ni iba a conseguir, porque no hay trabajo en este país, ¿verdad? Extrañamente, es un país donde eso no existe, por ahora, ¿verdad? Es como increíble, parece una novela de, de miedo, digamos, sí, de terror, bueno. Entonces, aquí no tenía trabajo. Se fue, es un país desarrollado. Eso le ofrece otras oportunidades. Tiene trabajo, llegando nomás. Va a poder practicar el inglés y ser totalmente bilingüe. Se va a manejar solo. Bueno, le digo, yo... Es, bueno, casi estaba por tirarme así en cruz en el suelo de la emoción de que había conseguido el trabajo y, la, y entonces le dije así que sí, está mejor, y la mamá se quedó callada ¿verdad? porque una cosa es ver, bueno, el cuento ese trillado, el vaso medio lleno y medio, bueno, todo eso ¿verdad? uno se acostumbra a ver como lo positivo de las cosas, a rescatar a rescatar lo, lo positivo de todo, porque siempre hay una cosa que es mejor que otra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el silencio me permite, ¿verdad? Volverme una persona que, que es capaz de observarse a sí misma, descubrir cosas, eh, ¿verdad? Descubrir especialidades, talentos, eh, valorar lo que se tiene, valorar mi camino, ¿verdad? Porque de ahí mi camino y el de cada uno de ustedes tiene rosas y espinas, ¿verdad? No es que ojalá todo fuera color de rosa, pero esa energía, esa recarga del silencio a mí me permite como tener esa, esa fuerza, ¿verdad? De, de, de afrontar cosas, de, de pensar digamos, en posibles soluciones y, y voy a mencionar cosas así como tan simples de la vida cotidiana como por ejemplo, tengo tanto que hacer, verdad un montón de cosas que, que tengan que ver con trámites, ojalá en Hacienda o, verdad esas bellezas últimas, verdad la, la factura la, la factura es de terror, verdad el IVA y no sé qué bueno, todo eso me toca a mí yo soy traductora, entonces factura el, el cobrarle el IVA bueno, me da como como ganas de salir corriendo como un impuesto sobre una traducción si sí, son carísimas y encima ¿verdad? bueno, y uno tiene que hacer eso, ir a Hacienda ir al otro, además declarar cada mes que no hizo nada, porque como tampoco hay traducciones, entonces no hizo nada, pero hay que declarar, ¿verdad? Entonces, eso, más entonces había, y ya, ya, ya se vence la licencia, entonces hay que, bueno. Entonces, ante un montón de cosas, de trámites que son tétricas, ¿verdad?, para cualquier ser humano, inteligente, entonces uno lo que puede hacer es eh, como establecer hay una lista, ¿verdad? y decir, bueno, entonces el martes voy a tal cosa el otro voy a tal otra y ya ¿verdad? Y, o si no, dentro de dos semanas o lo que sea pero como buscarle una solución para no desgastarse por algo que se puede resolver ¿verdad? hay cosas que se pueden resolver las deudas es otra cosa, ¿verdad? que agitan a las personas y las ponen angustiadas pero un trámite en una ventanilla, pues hay que ir no hay más remedio, ¿verdad? entonces se quita uno ese <coughs> esa angustia de cosas pendientes entonces, bueno es necesario eso porque si eso <coughs> Se deja ahí, no hay bienestar. Entonces, eh, por otro lado, la felicidad, si no hay felicidad, no hay bienestar tampoco, ¿verdad? Y entonces tenemos que empezar a ver cómo, qué cosas podemos hacer, bueno, por supuesto, el silencio, ¿verdad? Y entonces hay paz, y entonces hay felicidad. Pero además, eso me permite tener relaciones mejores con los demás y con las situaciones y con lo, todas las, las cosas que se presenten, los problemas, las vicisitudes de la vida, lo que sea. Yo las resuelvo mejor si estoy contenta que si estoy si, si la situación me llega en un estado de, ¿cómo se llama? De depresión, por ejemplo. ¿Verdad? Hay mucha depresión en el mundo. Muchísimas. Cantidades interoceánicas de depresión, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, hay personas que es porque hay una condición, ¿verdad? No sé, adicional, pero digamos algún problema mental o algo así, pero en la... Eh, si no hay eso, hay que evitar ese tipo de cosas. ¿Por qué perdemos la, la felicidad? Hay varias cosas. Una es los deseos insatisfechos. Pero tenemos N cuando N tiende a infinito. Deseos, ¿verdad? Es una fila de deseos este atrae este, este atrae este, porque cómo es el ser humano, ¿verdad?, en general, en este momento. Bueno, pues, quiero, felicidad. quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. ¿Cuántas posibilidades hay de satisfacer todo eso que quiero? Ah, no, dificilísimo, ¿verdad? Entonces, y además cuál es el valor de todo eso que yo quiero, ¿verdad? Tendría que ver. Luego, estar pensando constantemente en los demás. Ah, no lo malinterpreten, ¿verdad? No es que yo me vuelva un ser como un témpano frío y, y aparte y rechazo a todo. No, no es eso. Es estar pensando en los demás de esta manera. Hay qué estar haciendo fulanita y habrá, el fulanito habrá ido no sé dónde y qué será de, se habrá divorciado por fin, acaso ¿verdad? y, y, el, y el, ¿cómo se llama? y todos los, todas las cosas de las redes sociales y, y conectada a la persona con todo todo todo lo que tenga que ver con la vida de los demás menos, con su propia vida, ¿verdad? eso Luego, eh, pensar en exceso, pensar demasiado, estarle dando vuelta a las cosas sin resolver, sin resolver uno, sin encontrarles eh, una solución a las cosas, eh, o estar pensando constantemente en el pasado, y si no hubiera pasado tal cosa, a lo mejor yo, pero si hubiera pasado, a lo mejor y a lo ¿Verdad? Eso hace que perdamos la felicidad. Pensar en los demás, en ese sentido de como tipo chisme, ¿verdad? Y estarse uno enterando de, de todo lo que no, no viene al caso, ¿verdad? no sirve de nada. Pero es un hábito. Entonces, eh, los hábitos eh, solo se pueden transformar por medio de ese silencio, descubriendo quién soy yo, qué soy yo, ¿verdad? Cuando digo quién soy yo, no me refiero al nombre y a la posición social, sino que yo soy un ser espiritual, soy un alma, tengo... Eh, cualidades originales de amor, paz, pureza, sabiduría, dicha, originales, o sea, aunque no queramos, es, son parte de nosotros. Claro que se nos olvidó que eso era parte de nosotros, pero es original, natural, eh, o sea, no, no, no podemos borrarlas de nuestro. De nosotros. Entonces, eso es saber quién soy, cómo soy, que tengo una, una no una capacidad, no como un, un potencial ilimitado, ilimitado. Eso es muy importante entender que yo puedo hacer todo lo que me proponga, porque tengo toda la instalación para eso. Lo que pasa es que al olvidar nosotros quiénes somos, lo que tenemos en lugar de ese, ese potencial y esas cualidades y esos talentos, etcétera, es un montón de, de complejos, ¿verdad? Complejos que pueden ser de inferioridad o de superioridad o de ambos, depende de la situación. ¿verdad? Entonces, de, de por sí, lo mismo da, son defectos. Entonces, que sea de un tipo o del otro, siempre nos va a dar sufrimiento. ¿verdad? Entonces, sentirnos menos que es terrible. Y el otro, ¿verdad?, el hambre del ego, de yo soy tal y yo aquí, ¿verdad?, y yo sé mucho y yo todo eso también da sufrimiento, porque también hay mucho engaño en eso. Entonces, las dos cosas son perjudiciales para nosotros, pero cuando entendemos quiénes somos y qué somos y nuestras capacidades, y cada vez descubrimos algo más y algo más y algo más, eso nos da mucha alegría, nos da felicidad, nos permite... Como, como avanzar en, en el camino. Y sí, claro que hay dificultades que se presentan, cada dos pasos hay algo nuevo, pero vamos poco a poco perdiendo, como perdiendo los miedos, ¿verdad? el miedo a muchas cosas. verdad Por ejemplo, si... Si yo dependo para mi felicidad, que dependo de la, digamos, voy a usar una palabra así como rara, de la alabanza de los demás, del reconocimiento de los demás, entonces tengo como decir un 100% de probabilidades de estar, de sufrir un desengaño, ¿verdad?, porque dependo de cosas externas que yo no puedo manejar y además este, como que de, no, yo debo depender, mi felicidad es interior no tiene que ver con lo de afuera ¿verdad? entonces otra de las cosas por las que yo la pierdo esa felicidad es la hipersensibilidad que sentirse insultado, bueno, porque alguien me insultó y entonces recibir el insulto, y de ahí eh, o sí. O que alguien criticó, me criticó, o que alguien me volvió a ver mal, o que no. Todo eso, si yo soy así de hipersensible, es porque dependo, ¿verdad? De que los demás digan, ay que, es que vos sí que sos inteligente, ¿verdad? Como me imagino yo a los políticos, ¿verdad? Cuando. Yo me lo imagino. Este, como que les digan, por ejemplo, pues sí que hablas bien. ¿Qué va? Bueno, no hay palabras, ¿verdad? ¿Por qué no te tiras a, a, a candidato? ¿Verdad? Y entonces, es que de verdad que yo no he oído a nadie que hable como vos. Y entonces. El bueno, eso es. es ah, no. ah, no, de ahí. Pues, claro, si no, no estaría. <risa> ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas que, que. ¿Verdad? Si depende la persona de eso, ¿verdad? Entonces, cada vez que algo de eso llega, le da. le da impulso, ¿verdad? Para. para, de ahí, para lanzarse a lo que sea, no sé. Sí, digamos que en la sociedad eso es así, ¿verdad? pero la diferencia es que aquí hablamos de aspectos espirituales. Entonces, en este caso particular del conocimiento de esta escuela, el reconocimiento no es, es decir, lo importante es que yo me reconozca como, como lo que soy, que yo me conozca sepa que soy ¿verdad? lo que acabo de decir, que soy un ser espiritual que tengo una capacidad ilimitada como como ser espiritual como alma que, que tengo una capacidad enorme, que tengo una belleza interior, porque todo eso es lo, eso le pertenece a los seres humanos ¿verdad? entonces reconocer eso aceptar eso y funcionar de ahí para afuera. Claro que habrá un momento, de acuerdo a los esfuerzos de cada uno, ¿verdad? Entre uno y ¿cuánto? Y cinco millones, ¿eh? De acuerdo a los esfuerzos de cada uno, en algún momento los demás van a reconocer que la persona que está haciendo esos esfuerzos espirituales específicamente, es una persona dulce, amorosa, considerada, respetuosa, eh, no sé, que cooperadora con los demás, en fin, más calificativos del ámbito de las virtudes divinas. Eso le da éxito de por sí, porque la persona, no de acuerdo a esa escala, que es más material, sino a una escala que esa persona tiene ha desarrollado naturalmente y entonces las cosas que hace, sí eh, porque hago mi trabajo porque lo hago naturalmente con respeto y con amor porque ese trabajo es mi creatividad y mi creación pero no con el afán de quedar bien con nadie, voy a quedar bien porque he desarrollado también como parte de eso la honestidad y la limpieza y etcétera, etcétera, el respeto al trabajo, a la institución en que trabajo o la empresa o lo que sea, entonces todo eso sale en una forma natural, no para, para quedar bien socialmente eh, específicamente en el ámbito así, social de la sociedad sino porque yo tengo un enorme respeto hacia mí ¿Verdad? Es, es otro tipo de, de enfoque, entonces claro una persona así que hace esos eh, esfuerzos lógicamente va a tener éxito va a tener éxito porque ya tiene pero debido a virtudes divinas tiene éxito porque tiene determinación tiene éxito porque tiene fuerza interior para hacerle frente a cualquier cosa que pase en la vida porque es una persona que digamos ante una situación, una circunstancia o una cosa difícil en la vida no se queda atrapada pensando por ejemplo ay por qué sería que pasó eso, qué cosa más rara, qué extraño, ¿verdad?, que pasen esas cosas. Y ahora, después de eso, ¿qué irá a pasar? Es que, ¿verdad?, uno debería saber qué va a pasar. ¿verdad? Si yo me quedo atrapada ahí, ya está. ¿verdad? En cambio, ante las situaciones, un, una persona que ha hecho esfuerzos espirituales, primero que nada entiende, que la vida va a traer toda clase de situaciones, que en cualquier momento aparece algo que no era ni esperado ni bienvenido, ¿verdad? En cualquier momento sucede algo, bueno, imagínense, es que no nos ha pasado, ¿verdad? Vivimos en un país a pesar de, ¿verdad? De la política corrupta, etcétera, Vivimos en un país privilegiado. Ustedes se pueden imaginar lo que es California sin luz, digamos, 300.000 mil personas sin electricidad para, por la cuestión de los incendios y todo eso, ¿verdad? Eh, no sé cuántas horas, como 24 horas, ¿verdad? Una vez y dentro de unos días otra vez y dentro de unos días otra vez. ¿verdad? como que no hemos pasado por eso bueno, por lo menos en esta área del país ¿verdad? otros han pasado por inundaciones y todo pero poder uno ante una circunstancia así mantenerse tranquilo ¿verdad? y en lugar de preguntarse ¿cuándo irá a venir la luz? qué torta, ¿y ahora qué hacemos? ah no, porque además se fue la luz y todo lo que había en la refri se perdió, ¿verdad? O sea, hay muchas pérdidas, por eso en los negocios y todo eso tienen pérdidas, así, multimillonarias. Pero, digamos, la pérdida es pérdida, no digo que no. Pero, si la persona está habituada a hacer frente a las cosas de otra manera, con entendimiento, para lo cual ¿verdad? necesita uno algo de conocimiento, digamos del alma, de Dios de, de la calidad de las acciones, en fin por eso damos cursos aquí también ¿verdad? pero si uno tiene entendimiento el afrontar esas cosas es diferente ¿verdad? porque porque se sabe que, que son cosas que que de un momento a otro van a pasar. Aquí no sabemos cuándo va a haber un temblorcillo así como medio complicado, ¿verdad? Porque estamos en un área de, de terremotos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos, eh, nos han estado insistiendo en que hay que estar preparados para emergencias. Para emergencias significa eh, alimentos, eh, agua foco eh, y todo eso para la familia entera en una casa ¿verdad? significa como está aquí en el centro la, los alimentos arroz, frijoles, azúcar todo lo que se necesite en bolsas especiales al vacío empacadas para una emergencia que puede llegar en cualquier momento o sea, ya conocemos centros de Brahma Kumaris en otras partes del mundo que han pasado por emergencias. Y muchos ya están todos preparados, ¿verdad? Con alimento y agua, todo con fechas, todo sellado, todo. Eso mismo lo tenemos que hacer nosotros también, cada uno. Y también nos mandaron una, una un diagramita así de una mochila con con todo lo que tiene que tener para la emergencia más esa de salir corriendo, ¿verdad? En pijama, como en la noche, porque tembló muy fuerte. Como, este Con todo también, y agua, y, y suéter, y bueno, todo lo que tiene que tener. Pero entonces, ¿verdad? Uno se prepara para las cosas. Digamos, eso es una emergencia... Eh, lo que acabo de decir son cosas materiales, pero internamente yo enfrento mejor las cosas si he tenido la práctica, ¿verdad? De, de entender que sí, que la vida es así, que van a pasar, que ahora en lugar de sentarme a pensar, ay, qué tragedia es que yo ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? En lugar de eso, buscar una, una, una solución ¿verdad? Ver a ver qué se puede hacer, no, no quedarme atrapada, ¿verdad? Como les decía, porque sería que se fue la luz? ¿O porque sería que se inundó? No, no, eso no sirve. Pero, se requiere una práctica, ¿verdad? Se requiere eh, como un autoentrenamiento y entender que uno tiene esa capacidad. Es que nosotros vemos en nuestros profesores senior de Brahma Kumaris cosas así: que, o sea, personas de más de 80 y más que ante situaciones difíciles no pierden nada de su serenidad absoluta, hay un entendimiento total de las cosas, entonces pueden estar con una enfermedad terrible, pueden tener cáncer, pero no están a ¿no? Nunca, nunca, jamás. Entienden, no le tienen miedo a la muerte, saben que, que van a recibir un tratamiento, que les van a quitar el dolor, que no van a ser, ¿verdad?, que las van a cuidar, que el hospital está, ¿verdad?, no, no se dejan llevar por la mente produciendo pensamientos inútiles y negativos, ¿verdad? De todos modos, hay algo que todos sabemos, que todos vamos a dejar el cuerpo en algún momento, ¿verdad? Entonces, todo el trabajo espiritual también me ayuda a entender que, que, que yo voy a llegar a eso, pero puedo llegar... Eh, en un estado de, de terror o rebeldía o lo que sea o de furia o puedo llegar con serenidad ¿verdad? por eso se dice que la felicidad es una decisión y una actitud ¿verdad? no es algo que nos va a llegar así como nos va a caer del cielo así automática no, es una decisión yo decido si quiero eso o no ¿verdad? Y también, eh, digamos, si nos pusieran a escoger entre, digamos, un montón de platos de comida hecha por el mejor chef del mundo, eh, 36 variedades y la felicidad, la escogencia es obvia, ¿verdad? Escogemos la felicidad. ¿Verdad? Porque eh, sí la comida muy bonito y todo, pero ahí eh, se la comieron y ya, ¿y qué? Y se acabó. Entonces, eh, es absolutamente necesario que haya felicidad para que haya bienestar. O no existe bienestar sin felicidad. No existe. Porque bienestar no es el tener es el ser. ¿Verdad? Entonces, claro que, que sí, como decía la compañera, si yo soy una persona que, que me entiendo, que sé hasta dónde puedo llegar, que tengo fuerza interior, que tengo determinación, que tengo tengo todo un montón de cualidades divinas, probablemente voy a tener éxito porque además mi relación con los demás es exitosa, ¿verdad? En lugar de estar chocando, chocando, chocando, compitiendo con el otro, haciéndole daño, ¿verdad? Con, con esa arrogancia terrible, en lugar de ser así, soy una persona más tratable, más, digamos, ¿cómo se dice? Más fácil, ¿verdad? Un carácter más fácil, más llevadero, eso era lo que quería decir más llevadera, que puede ver en los demás todo lo positivo que tienen en lugar de estar, mira es que fulano, ¿verdad? En cambio, puedo ver sus cualidades, puedo ver su potencial también, puedo, ¿verdad? Entonces, claro, mi relación es diferente. Eso es importante porque cuando cuando las personas están muy confundidas y y con mucho, con depresión y problemas con sus relaciones y conexiones, es porque eso es, son relaciones con los seres humanos. Cuando yo me relaciono con el Ser Supremo, no hay nada de eso, porque es una relación espiritual, ¿verdad? Yo recibo del Ser Supremo una, una energía, ¿verdad?, Estoy, soy una persona que está contenta y satisfecha con, con lo que es, ¿verdad? Con su, no, no imito conductas, no ando queriendo ser como tal o teniendo lo que tal tiene, no, estoy satisfecha conmigo, estoy contenta, no importa que, que sea, o sea, que no haya riqueza material, no importa. ¿Verdad? Mientras pueda vivir y comer y ya está. Pero no estar deseando, deseando, deseando y queriendo todo lo que los demás tienen y esa insatisfacción. ¿Y cuándo se nos va a quitar? ¿Y entonces? ¿Y pasó la vida y yo ya tengo un montón de años? ¿Verdad? ¿En un minuto? Pues no, en muchos años. Pero digo pasa y pasa y pasa el tiempo. Y entonces cuando, ¿cuándo vamos a ser felices? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué pasa si de pronto nos pasa algo, ¿verdad? En contra de la salud, algo grave. Porque hey, sería muy bonito si uno de pronto es que alguien dejó el cuerpo hace poco, no me acuerdo quién, y fue así. O sea, estaba bien le pasó algo, como que se desmayó, y ya. Eso es una maravilla. Claro. El... No, ah, claro. No, incluso la es un buen karma. Es un buen karma. ¿Verdad? La Eso que sería que fantástico, fantástico, pero no sabemos cómo va a ser con nosotros. ¿Verdad? Entonces es mejor tener una práctica de toda una vida para que, para que cualquier situación que llegue, tengamos la capacidad de no perder nuestro estado interior bueno, elevado, ¿verdad? De esperanza, de, de serenidad, de lo que sea, ¿verdad? Porque de ahí yo, yo, yo a veces pienso, porque, porque hay como el tiempo, ¿verdad? Entonces pienso que, que a mí me gustaría dejar el cuerpo con una sonrisa, pero bueno, no así, ¿verdad? Porque se va, va, va a caer redondos del susto, ¿verdad? pero digo, con una sonrisa sutil, que, que refleje serenidad, que refleje que el alma estaba, eh, ¿verdad?, en paz, eh, ¿verdad?, no, no agitada ni, ni con miedo, ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, no es para que me tomen foto ni nada, lo que quiero decir es como dejar el cuerpo uno en ese estado de paz, ¿verdad? Saber que uno va a dejar el cuerpo, pero estar absolutamente pacífico, eso requiere una práctica, ¿verdad? Y que los demás también estén pacíficos, porque no ven una señal de sufrimiento ahí.